Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima Centro Agropecuario La Granja Aproveche esta oportunidad, tome la decisión correcta y estudie en La Granja. Haga parte de la entidad más querida por todos los colombianos. Nuestra promesa de valor es formar aprendices para el sector agropecuario con estándares de calidad internacional en competencias para el trabajo y para la vida. El centro ofrece excelentes carreras técnicas y tecnológicas en áreas como pecuaria, agroindustria, mecanización agrícola, administración agropecuaria, producción agrícola y área ambiental. Para el óptimo desarrollo del aprendizaje teórico práctico, el centro de formación cuenta con unidades productivas y proyectos formativos como Complejo Agroindustrial, dotado con equipos de última generación, el complejo a su interior cuenta con Planta de frutas y hortalizas Planta de lácteos, planta de cárnicos, planta de tratamiento de agua. Este complejo está fortalecido con la existencia de otras unidades como Laboratorio de Control y Calidad de Alimentos, Escuela Nacional de Postcosecha de Frutas y Hortalizas y Unidad de Panificación. Parque de Mecanización y Riego Agrícola. Esta área la conforman tres grandes subáreas así, Unidad de Mecanización Agrícola, Unidad de Riego y Adecuación de Tierras, agricultura de precisión, área ambiental, compuesta por fábrica de bioinsumos, vivero chicalá, zonas verdes y jardinería, servicios ambientales del centro, área agrícola, cuenta con los siguientes escenarios de formación-producción, laboratorio de biotecnología vegetal y áreas de producción agrícola como frutales, arreglos productivos de plátano, cacao, sábila y yuca, entre otros, modelos de producción intensiva de hortalizas y cultivos comerciales como arroz, algodón y maíz. Área pecuaria. En una extensión total de 26 hectáreas, esta área está integrada por unidad de porcinos, ganadería bovina, apicultura, avicultura, piscicultura, Ovinocultura, laboratorio de biotecnología reproductiva bovina y la planta de producción de alimentos para animales. Área de gestión y comercialización, es la encargada de engranar con las demás áreas los procesos informativos y el soporte y análisis para la toma de decisiones, allí nacen las estrategias de distribución y venta de todos nuestros productos. Nuestros aprendices han logrado incorporarse en empresas de todo el país, contribuyendo al desarrollo y fortalecimiento de las mismas, destacándose por su gran compromiso, liderazgo y excelente trabajo en equipo. Eh, soy egresada del Centro Agropecuario La Granja, año 2002, de técnico en procesamiento de alimentos. Eh, para mí este inicio es mi formación, fue la base para hacer lo que soy hoy. Eh, inicié vinculada con una de las empresas de arroz más grandes del país, como fue Flor Huila, durante cuatro años. Luego esto me impulsó a seguir creciendo y me vinculé con eh, Arroz Roa, marca principal del país, durante diez años como jefe de planta proceso en el cual se me permitió continuar formándome como tecnólogo, ingeniero y finalmente lograr mi especialización en ingeniería de procesos, todo con la base que tuve de emprendimiento en el SENA y que me permitió también construir mi propia empresa durante todo este tiempo. Eh, es una empresa embotelladora de agua que busca simplemente entregar la mejor calidad como me fue fundamentado y adicional, también poderme ubicar hoy en una de las empresas del Grupo Bios a nivel nacional como jefe de aseguramiento y calidad en uno de los alimentos principales del país, como es el huevo para el consumo humano. Es importante tener en cuenta que para lograr esto, pues tuve unas muy buenas bases técnicas en el SENA, lo que me permitió seguir creciendo y de esta misma manera quiero invitarlos a que se vinculen al SENA como una primera puerta de entrada al mundo laboral y de emprendimiento para seguir creciendo en el país. Hoy quiero agradecer al SENA como institución especialmente al centro agropecuario La Granja por permitirme hacer mi cadena de formación hasta el momento quiero contarles que inicié en el proceso eh, de formación con el técnico en agroindustria alimentaria con la institución educativa General Santander de Honda Tolima posteriormente hice mi ciclo eh, tecnológico con el procesamiento de alimentos perecederos acá en el Centro Agropecuario de la Granja, lo que me permitió seguir cadena de formación en mi ciclo profesional como ingeniero de alimentos. Hoy cumplo mi sueño de ser instructor SENA, formando otros aprendices para que también alcancen sus sueños y se formen en esa institución tan maravillosa. En la granja, el aprendiz puede potencializar sus habilidades con los servicios tecnológicos y distintas estrategias diseñadas e implementadas pensando en elevar las competencias del futuro graduando así. Estrategia Sena Empresa, un modelo de la granja para el país. Bajo esa estrategia, nuestros aprendices de la mano de los instructores son los protagonistas de la formación en todas las actividades de gestión, administración, transformación y comercialización de lo que produce en la parte agropecuaria y agroindustrial el centro. Por lo anterior, hoy en día podemos ver aprendices con carreras exitosas dentro de las empresas, en la academia o en grandes emprendimientos generadores de empleo y grandeza para nuestro país. Muy buenos días, mi nombre es David Alexander Mazo, de Ituango, Antioquia, soy el actual gerente técnico del modelo Sena Empresa que se viene implementando acá en el Centro Agropecuario La Granja. Una de mis funciones principales es planear, organizar, direccionar y controlar las actividades administrativas y operativas bajo lineamientos y o políticas de Sena Empresa, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de los aprendices y trabajando en pro de una mejora continua. Estrategias en Ovo. Su principal objetivo es orientar la creatividad de los trabajadores colombianos y de los aprendices en general a través del desarrollo de las habilidades y competencias en investigación, desarrollo e innovación. Estrategia Tecnoparque es un programa de innovación tecnológico del SENA dirigido a todos los colombianos que actúa como acelerador para el desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo materializados en prototipos. Programa de Bienestar al Aprendiz La granja cuenta con un excelente programa de bienestar al aprendiz en lo cual podemos encontrar transporte de internado gratuito, alimentación subsidiada, grupo de orientación y apoyo a la formación, actividades lúdicas y deportivas, conferencias y talleres de crecimiento personal, programas de monitorías y apoyo de sostenimiento. El SENA además ha suscrito alianzas estratégicas de internacionalización que permiten la movilidad de aprendices al exterior en pasantías y cursos de formación en el exterior para los aprendices, brindando la posibilidad de formar líderes que se apropien de conocimiento y puedan transferirlo en sus respectivas regionales y generar propuestas productivas. Estamos seguros que el centro ha sido y seguirá siendo respuesta oportuna y pertinente a las necesidades del sector productivo y empresarial de Colombia. Como coordinador de gestión humana de la organización Pajonales, empresa líder en el sector agroindustrial a nivel nacional, a lo largo de toda esta historia siempre hemos encontrado con la gran contribución de los pasantes, hoy en día trabajadores de la compañía provenientes del SENA. El SENA hoy en día está formando a los pasantes con la tecnología que nosotros estamos utilizando. Sin lugar a dudas el nivel es muy bueno, la calidad de personas que se forman llevan a que la contribución nos lleven a desarrollar los mejores proyectos. La cooperativa Arroz es una empresa que aglutina a los arroceros de la meseta de Ibagué. Es una empresa de 47, ya arranca para los 48 años. Para todos los que eh, optan y tienen la esperanza de estudiar en el SENA, mi recomendación es que lo hagan cuanto antes porque no hay otra institución en el país que les dé la oportunidad de estudiar al nivel tecnológico y técnico que tiene el SENA. Y la única institución que en este momento está dando información de formación de esa calidad, de esa eficiencia y de esa eficacia que se requiere, es el SENA, en particular el SENA La Granja del Espinal. Ha sido el SENA un gran aliado especial para el sector ganadero, no solamente el bovino, sino el ovino y el caprino en el departamento del Tolima. Un gran esfuerzo hace precisamente el SENA a nivel nacional y por supuesto aquí el departamento en toda la inversión que hace en el SENA La Granja El Espinal para que usted señor estudiante precisamente adquiera todas las competencias y permita hacer esa transferencia de tecnología tan requerida en el sector ganadero del departamento del Tolima. Los invito para que hagan parte de la comunidad del SENA en el Centro Agropecuario La Granja. Inscríbase ya en la granja y haga parte de la gran familia Cena, donde construimos y potencializamos sus capacidades para el crecimiento personal, laboral y empresarial, para la consolidación de su proyecto de vida y el engrandecimiento productivo del país. Soy Del Tolima, versus de flores, rincón de aromas, libros sagrados de los y patasolas. Aquí mi hamaca meciendo sueños, allá una quien tejiendo vientos Aquí llanuras allá un nevado, y aquí en mi pecho canta un pijao Aquí en espigas arroz dorado, allá en la cima café morado Aquí mi gente de allá mi canto, y aquí en Tolima de pie marchando